Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Elmer Poker, en esta oportunidad estaremos aprendiendo un nuevo ejercicio con cada uno de ustedes, así que paso a paso vamos a estar generando el de nuevo ejercicio. Sin más comentarios hay que iniciar con el nuevo ejercicio que hemos propuesto para el día de hoy y para enseñarles a cada uno de ustedes. Si usted ha llegado por primera vez en tu canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. Y así para que estén atentos a nuestro, todos nuestros videos que nosotros estamos subiendo. Ok, en primer lugar, tenemos ya insertado la imagen en el AutoCAD. En este lado, estoy moviendo mi mouse, ahí vamos a empezar a dibujar. Lo primero, lo que tenemos que hacer ver, visualizar, observar en la figura qué comandos vamos a utilizar en primer lugar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué comandos vamos a poder utilizar? Entonces acá tenemos una distancia de, de 28, ¿ya? Una distancia de 28. Tenemos un radio de, de 50, otro de, de 14, ¿no? Una distancia de 46, así. Vamos a iniciar del parte superior no de parte superior con una distancia de 28 ok para ello nos vamos parte superior izquierdo vamos a seleccionar el comando línea ubicamos en un punto cualquiera y ubicamos la distancia que es 28 Digitamos 28 luego en enter ok a salir si les ve de esa manera simplemente van a agarrar su mouse en el circulito lo acercan lo suben lo va lo acerca ok bueno ya tenemos ya el acercado ahí el dibujo ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo tenemos una distancia de 70 para ello lo que tenemos tomar un comando que es office que es parte superior El offset, seleccionamos y digitamos que es 70 ok 70 luego damos un enter seleccionamos la línea lo que queremos hacer en, clic ahí y listo y escape para salir ok ya tenemos esta altura y base a esta altura tenemos tenemos, oh, del punto medio, tenemos un radio, lo que es de 20, ¿no? Un radio de 20. Para ello nos vamos, parte superior izquierdo, comando radio, digitamos, ubicamos el punto medio. Si no nos ubica, vamos a activar el propiedades del, eh, de referencia de los puntos, ¿ok? El cursor, snap, vamos, parte superior, snap, snap, propiedades, seleccionamos todo, ¿ok? Clic ahí, y listo, ahí nos ubica el punto medio. Ubicamos el punto medio y lo que tenemos que hacer un radio de 20, como nos pide la figura, aquí. Ya luego tenemos una distancia de 12 para generar el radio de 50. Para ello lo que tenemos que hacer es una distancia de 12. Ya. Vamos línea, perdón, este radio, nos ubicamos radio, ubicamos centro y una distancia que queremos tener 12. Digitamos 12, clic ahí no, clic ahí ahí digitamos lo que es 50 enter listo ya tenemos el radio de 50 ¿no? el radio de 50 ahora lo que tenemos que hacer por ejemplo aquí tenemos un radio tangente tangente que es de, eh, de 14 vamos a hacer una línea una línea de cualquiera de este punto para abajo una línea opcional Cruzamos la circunferencia y luego vamos en círculo, deslizamos y vamos a seleccionar radio y radio tangente, ¿no? Clic ahí, primer tangente, segundo tangente y el radio que nos pide es de 14, ¿ok? Listo, ahí tenemos y ahora lo que sigue vamos a empezar a cortar, ¿no? Para que no nos fastidie el dibujo, ¿ok? Vamos trim, recortar para el superior trim, anticlip, clic derecho y recortamos lo que no nos sirve listo las, las otras líneas lo borramos ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo aquí ya tenemos esta distancia este radio esta distancia también de esta, esta, esta distancia y vamos a ver eh, vamos a ver este radio no este radio nos pide de que es de 54 ya de 54 ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer por ejemplo, una línea cualquiera como hemos hecho el otro, una línea cualquiera, que cruce, y vamos a ir tangente, tangente, no, full tangente. ¿Ok? Al final que dice tangente, tangente. Ubicamos el primer punto del tangente. Y el segundo punto de acá, el tangente. ¿Ok? Y listo. Y tangente de acá. Ah, bueno, eh, perdí. Ya, bueno, nos vamos a ubicar. Nos vamos a ubicar radio. Deslizamos tangente, tangente, radio. Primer tangente, segundo tangente. Y el radio de cuánto es? Nos pide de 54. Ok, damos 54 y listo. Los restos vamos a empezar a borrar. Ok, borramos trim. Corre, borramos trim. Anti clic derecho. Y a ver, comando trim. Anti clic derecho. Y lo borramos, ¿no? Borramos, borramos, ok. Borramos todo lo que no podemos. Ah, perdón, perdón, perdón. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás es. Y borramos esta línea así, ¿Okay? ok. Esta línea que está pasando también vamos a borrar. de derecho, trim, listo. Ya, ya tenemos ahí. Este es el espacio, también vamos a seguir borrando para que nos ve la figura que se está formando, ok. Ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo, ya tenemos este radio, ahora ya tenemos, ahora tenemos una distancia de una, una distancia de 46 y una altura de 16, ¿no? En este caso ponemos, borramos esta línea de referencia, ¿no? ubicamos el punto medio, y una distancia 16 de 46, digitamos 46, ok, listo. Ahora ubicamos una altura de 16 para estar generando un radio de. 7, ¿no? Lo acercamos, es un radio de 7, ok. Un radio de 7. Vamos radio. Es decir, radio. Ubicamos el punto. Movemos nuestro mouse. Vamos a activar este comando. Move nuestro mouse hacia arriba. A ver. Movemos nuestro mouse, pero una distancia es de 16. Ok. Ahí está una distancia de 16. Y ahora queremos ahí este una una. Un radio de que es de 7. Digitamos 7 y listo. Ahora tenemos otro radio de que, ¿cómo se llama de acá? De 36. Eso es lo que vamos a hacer. Tangente, tangente. ¿okay? Vamos. Tangente, radio. Primer tangente. Y segundo tangente. Lo que es de eh, 36 ¿Ok? 36. Bueno, vamos a borrar para ver la figura. De clic derecho. Borramos esta línea. Borramos esta línea. Y borramos esta línea. ¿No? Ok. Ya está ya no está formando ok y ahora lo que tenemos que acá tenemos aquí tenemos otro radio de 14 no un radio de 14 igual tangente círculo primer tangente segundo tangente y de 14 ok enter y luego vamos a estar borrando vamos trim comando trim borramos esta línea y borramos esta línea ok la línea de referencia acá te nos falta borrar acá también nos falta borrar ok ahí está la línea de referencia lo suprimimos, nada más en ¿Ok? esta este parte vamos a borrar vamos a recortar, ante clic derecho y recortar, listo ya, ya tenemos ahí ya tenemos la circunferencia el, el dibujo que hemos eh, propuesto para el día de hoy ok eh, luego vamos a empezar a acotar vamos a empezar a acotar para ello lo que nos tenemos que ir parte superior en annotation y acotamos esta distancia esta distancia, esta distancia de 28 otro es distancia de tenemos una altura al punto centro que es de 70 ¿no? ahora esta distancia también tenemos a esta distancia esta distancia que es de 46 ¿ok? ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo los radios deslizamos y vamos en los radios ¿ok? este radio es de 14 perfecto, hemos hecho bien ahora otro radio que tenemos aquí es de 54 ok 54 ahora este radio es de 7 y este radio es de 14 de 14 y este radio es de 50 y el radio de aquí que vemos es de 20 ok de 20 listo ahora qué más nos falta nos falta la altura de 16 nos vamos acá Notation, la línea en altura y con la referencia de esta línea ¿no? de este ok 16 listo ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo acá nos falta una distancia de esta distancia a esta distancia es de 12 que nos pide ok bueno ya tenemos ahí vamos a seleccionar todas las líneas para unirlo no Cómo podemos unirlo seleccionamos todas las líneas todas las líneas todas las líneas toda la circunferencia y vamos a unir ojo antes de unirlo ¿no? enter listo ya está en polilínea cambiamos de color ante clic derecho propiedades y nos vamos en nos aparece esta ventana y nos vamos en propiedades cambiamos de color por ejemplo que sea de color azul podemos cambiar también de tipo el grosor de línea ahí está y listo bueno cerramos esta ventana listo vamos a hacer un zoom y listo ya tenemos ahora si es que no les aparece la, la el grosor de línea lo que tiene que activar es parte inferior donde dice grosor de línea, ¿ok? Tal vez le está desactivada de esta manera, simplemente la activan. Y si es que no le encuentran en parte inferior, les recomiendo la mano, la mano derecha en las tres líneas, hacen clic y ahí lo pueden, eh, vamos a agrandar esta parte, vamos a agrandar esta parte para que lo vean, ahí está. Ahí lo pueden activar todo lo que tenemos aquí, ¿no? Todos lo pueden activar. Al momento de activar. Los va a aparecer parte inferior. Todos los comandos que están generando en directo. ¿no? Por ejemplo acá está grosor de línea. Desactivamos y vemos que ya se ha ocultado. Y vamos a activar. Y vemos que este nos ha aparecido. Bueno ahí ya tenemos el dibujo en 2D. Bueno para la próxima. Video voy a hacer el mismo dibujo. Pero en 3D. Así que no olviden suscribirse. activar la campanita para que. YouTube les manda una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. Así que más sin comentarios. Nos despedimos hasta el próximo video. Chao, chao.